Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, gaur eskerran hitzailu Ekoberdeak eta Podemos aldugu antolatu dugu ekitalde hau langabezia eta prekati, prekarietatearen aurre egiteko aukerak badaudela asaltzeko. Horretarako gaur gurekin hitzaldi honetan Eduardo Garzón, Rosa Martínez eta Julen Boyain daude, lan eta bizitza duin bat eraikitzeko proposamenak ekartzen Dituste eta Esquerra que mai nahi dizkiet gurekin egoteagati. Bueno, desde Esquerra, Iu, verde Verdeak y Podemos, alugu, pues venimos trabajando de forma conjunta eh, en el último tiempo eh, en torno a los principales problemas de la ciudadanía de eh, y las alternativas que planteamos para para llevar a cabo una vida digna en la ciudad y por ello el año pasado trabajamos una campaña conjunta en relación al tema del de, de acceso a la vivienda, ¿no? entendiendo bueno, pues que las viviendas son para vivir y no para especular y ante la situación de emergencia habitacional que tenemos ahora mismo en la ciudad, pues, eh, entendíamos que era, que era necesario plantear alternativas ¿no? y de igual modo este año hemos preparado igualmente una campaña en torno a ...a la precariedad y al paro, entendiendo que, bueno, que hay alternativas igualmente y por eso contamos con ellos tres hoy... ...para plantear una serie de propuestas en torno al trabajo garantizado, el empleo verde y la renta básica... Eh, ...porque entendemos que bueno, la precariedad y la explotación laboral se han convertido en una norma... ...desgraciadamente la ciudad también, eh, pues hay un análisis que, que en la que coincidimos las tres organizaciones que bueno, pues hay una serie, los salarios son muy bajos, eh, está provocando que ahora mismo en la ciudad el 20% de las personas que perciben la RGI lo hagan como un complemento a, al salario, porque, porque el salario no les permite tener ¿no? cubrir sus condiciones unas condiciones mínimas de una vida digna. Igualmente, la alta temporalidad, eh, la mayor parte de las contrataciones, si vemos los últimos datos que tenemos de la propia ciudad, la mayor parte de las contrataciones eh, tienen unos contratos con una duración inferior a, a un mes. Igualmente en torno a la parcialidad ¿no? que provoca el, el pluriempleo, el fraude laboral y la economía sumergida. En, dentro de la campaña, como veis en, en los carteles, ¿no? pues nosotros analizamos que evidentemente hay una serie de numerosas horas extras, fundamentalmente en el ámbito de, de, de la hostelería, que es uno de los, de los sectores ahora mismo principales de desarrollo en la ciudad, donde las horas extras pues, no, se, no se pagan, eh, la gente está trabajando sin contrato. Y de ahí, bueno, pues que analicemos que esta es una fotografía en la que desde luego consideramos que es importante igualmente realizar un análisis desde una perspectiva de género. ¿no? La precariedad en Donostia tiene rostro de mujer. Es cierto que no es algo exclusivo de la ciudad, pero ahora mismo es realmente preocupante la, la brecha salarial. Ahora mismo en Donostia está en torno a los 8.500 euros, son 1.000 euros por encima de la media de Euskadi. Y esto viene provocado fundamentalmente por un modelo de ciudad ¿no? en el que el PNV y PSE han apostado en los últimos años, una ciudad volcada a la expansión del turismo, donde el sector servicios, comercio, hostelería, eh, se sitúa ya en la, como la principal fuente de ingresos de la ciudad. Y es evidente que es esos sectores donde, donde se, se produce eh, la explotación laboral y la precariedad. ¿no? Nosotros en la campaña hemos repartido un, un díptico que hemos trabajado en él, eh, planteamos una serie de medidas que, que entendemos que son prioritarias para, para conseguir eh, acabar con esta precarización de las condiciones laborales. Nosotros entendemos que es necesario combatir el fraude laboral a través de un convenio de colaboración entre la Guardia Municipal y e la Inspección de Trabajo. Seguir ahondando en la introducción de cláusulas sociales, remunicipalizar servicios públicos, porque hemos visto cómo en, el último, en los últimos años se ha convertido en una tónica general que numerosos servicios subcontratados... Eh, por el ayuntamiento eh, pues hay una alta conflictividad laboral por la, por la situación de las propias trabajadoras, que son la mayoría mujeres, bien en el ámbito de la, de la ayuda domiciliaria o de, o de la limpieza de edificios municipales. Y, bueno, sin más, eh, creo que la radiografía la tenemos todas clara. Hoy es un día, pues creo que importante, porque contamos con, con ellos tres para, para poder estar hoy aquí. Por un lado, Eduardo Garzón, que yo creo que todas y todos lo conocéis, economista, profesor de la UAM eh, ha sido colaborador eh, y sigue siendo colaborador en muchos medios de comunicación y, y para nosotras un referente también en el trabajo que ha desarrollado dentro del equipo de Carlos Sánchez Mato al, al frente de, del área de, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Por otro lado, eh, Rosa Martínez, diputada de Ecoverdea, que en el Congreso, en el Grupo Confederal de Unidos Podemos, hasta el año pasado portavoz federal de Equo. Y, y, por último, Yulen Boyaín, economista especializado en renta básica incondicional y parlamentario del Grupo del Carrequín Podemos. Eh, sin más de pasar a darles la palabra a ellos, agradeceros a todas que estéis hoy aquí. Eh, yo ahora dejaré la mesa. Posteriormente, nuestra compañera Raisa Cu moderará el turno de intervenciones que hagáis desde el público una vez que hagan ellos las las intervenciones y, y cerrará el acto Patricia Rodiño, compañera, compañera de, de Podemos. Es que ricasco. Arsenay. Eh, bueno, gracias, eh, ah, eh, eso cada una, cada persona va a hablar 20 minutos y a posteriori ya tendremos nuestro tiempo de participar y de, y de lanzar preguntas, ¿vale? Vale, va a Rachel de angustio y está Escribásco Torciarren. Eh, bueno, ardera singot Sin God, en ese bueno, que está aquí Uemenu Skerás y está Ganyera, bueno, Skerás está eh, aquí. Gambira tuvá da kabulaco es. Eh? Bueno, yo eh, hablaré un, brevemente un poquito sobre qué sistemas de, de inclusión social tenemos en la actualidad dentro del Estado español, que son bueno, las rentas mínimas garantizadas, competencia de las distintas comunidades autónomas. Luego. Haré una pequeña radiografía de qué resultados han tenido estas rentas mínimas garantizadas, la renta de garantía de ingresos en este caso, en la comunidad autónoma de Euskadi, y por qué ha fallado, por qué no ha logrado erradicar la pobreza como uno de los objetivos de, estas, de estos sistemas de rentas mínimas. ¿no? Luego plantearé la renta básica incondicional como alternativa a estas rentas mínimas garantizadas y, finalmente, bueno, trataré de hacer un pequeño hilo entre renta básica y empleo, como bueno, pues pueden coaligar eh, cómo pueden estar juntas y cómo una cosa afecta, afecta a la otra. ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, decir que España es un país eh, muy descentralizado en cuanto a políticas de inclusión y que estas políticas de inclusión pues, varían mucho según las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, pues, como decía, las rentas mínimas garantizadas son competencia de la comunidad autónoma. ¿no? En España, además, no existe una renta mínima general, no contributiva a nivel estatal, sino que lo que hacen, bueno, pues establecen instrumentos eh, para determinadas circunstancias de necesidad a nivel del Estado español. ¿no? Dentro de estos instrumentos, como decía, se encuentran los sistemas de rentas mínimas garantizadas que eh, bueno, pues lo gestionan las comunidades autónomas, en este caso el Gobierno vasco. Y estos sistemas pues, tienen eh, grandes diferencias tanto en la cuantía de, de las prestaciones otorgadas como en la extensión y en la regulación de las mismas. ¿no? Esto lo que hace es explicar muy bien las desigualdades existentes entre grupos vulnerables dependiendo del lugar de nacimiento o de residencia de la persona. ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues tenemos como, por ejemplo, eh, Euskadi es la comunidad que tiene la renta mínima garantizada, eh, ...más alta, más generosa del Estado español... ...que la cuantía base está en torno a unos 650 euros... ...y sin embargo en el lado opuesto pues tenemos Murcia... ...donde la cuantía es de 300 euros... ...se ve que ahí hay más del doble de diferencia... ¿no? ...y luego hay otras comunidades como pueden ser Asturias... Eh, ...Castilla León o Madrid donde la cuantía es intermedia... ...pero sin embargo eh, bueno, pues para, no hay límite de tiempo... ...para percibir esas cuantías... ¿no? ...al final vemos que hay una distinta regulación... ...cuantías y tiempos... Eh, esto también se ve muy bien cómo existe una correlación negativa entre el riesgo de pobreza y exclusión social en, y las rentas mínimas garantizadas, lo que quiere decir que bueno, donde hay un mayor riesgo de pobreza, exclusión social, quiere decir que las rentas mínimas garantizadas suelen ser más pobres en ese sentido. ¿no? Y por poner los dos ejemplos, pues tenemos Navarra donde el riesgo de pobreza o exclusión social es alrededor de un 13%, y sin embargo en el otro polo está Canarias, donde el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza hasta el 44%. Vemos que hay unas diferencias muy grandes. Por lo tanto, hoy en día, pues, las personas que no tienen ingresos, que no han trabajado nunca o que ya han agotado pues, las prestaciones por desempleo, eh, pues, lo que pueden hacer es acogerse a esos sistemas de rentas mínimas garantizadas en las distintas comunidades autónomas siempre y cuando, lógicamente, cumplan unos requisitos, porque estos sistemas de rentas mínimas garantizadas pues, son condicionados a cumplir ciertos requisitos. Y estos programas pues, comparten una característica que se suelen dirigir a familias o a unidades de convivencia que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es decir... Las, las administraciones de las distintas comunidades autónomas del Estado pues, eh, cuentan con unos sistemas de otorgación de unas prestaciones a la persona que anteriormente ya ha demostrado a la Administración, ya se ha desnudado ante la Administración y dice, bueno, pues la Administración considera que es una persona eh, apta para recibir dicha prestación. ¿no? Y en teoría estas rentas mínimas pues, se crearon para proporcionar pues, unos medios temporales. Eh, ...que permitieran cubrir una carencia de ingresos transitoria, momentánea, junto a un proceso de intervención social. Que eso también pues, se lleva ahora mismo a la práctica, por ejemplo, aquí en Euskadi. ¿no? Y este proceso de intervención social habitualmente se encuentra ligado a un proceso de activación laboral. ¿Por qué? Bueno, pues ha, eh, ha habido una ideología o de detrás de estas rentas mínimas existe una ideología donde bueno, pues se cree que estas rentas mínimas garantizadas tienen un carácter extraordinario y lo ordinario sería eh, lograr la subsistencia a través de un o más de un empleo o trabajo remunerado. ¿no? Eh, bueno Como decía, la renta mínima garantizada de Euskadi sería la renta de garantía de ingresos, que bueno, la actual viene desde 2008, pero es verdad que desde 2011 ha ido sufriendo varios recortes, tanto de gobierno socialista ...como de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y ahora de los dos conjuntamente. ¿no? Y bueno, para que no se me malentienda, porque a veces cuando digo que esta renta garantizada no ha logrado cumplir sus objetivos... ...o que todavía deja mucha gente atrás, la gente cree que estamos echando bueno, por tierra este sistema de renta mínima garantizada. ¿no? Y no es así. Es verdad que este derecho es un derecho de todos los vascos, de todas las vascas, pionero... ...y del que debemos sentirnos orgullosos, porque en 2008 fue muy innovador, pero... Creo que esto no es excusa para eh, ampliar un poco, ver cuál es la realidad ahora mismo en Euskadi y ver que hay cosas que no se han cumplido, que hay cosas que todavía funcionan mal y que tenemos que mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en la actualidad? Tras, bueno, 29 años de rentas mínimas en Euskadi, aunque como derecho subjetivo entras en 2008 más o menos, eh, para eso siempre suelo dar tres datos aproximadamente, que son de la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales, sacadas por el propio gobierno vasco, que, bueno, el primer dato es que en Euskadi, en la actualidad, tenemos más de 440.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto quiere decir aproximadamente un 20% de la ciudadanía vasca, es decir, una de cada cinco personas en Euskadi, con el sistema de rentas mínimas más generoso de todo el Estado español, se mantiene en riesgo de pobreza y exclusión social. El segundo dato es que la renta de garantía de ingresos de Euskadi deja fuera del mismo, es decir, personas potencialmente beneficiarias que no acceden al sistema, a un 30,7% de la ciudadanía, es decir, 3 de, cada personas, 3 de cada 10 personas en riesgo de pobreza o exclusión social no consiguen ninguna ayuda por parte del Gobierno vasco. Y también es destacable que de estas tres de cada 10 personas eh, ya son mayoría, el 52%, las personas que tienen un empleo frente a las personas que no tienen ningún empleo. Y finalmente eh, se comprueba que de, estas, de las personas que sí acceden, ...de las personas que cobran una renta de garantía de ingresos... solo el 53% de la misma, es decir, la mitad, consigue superar la pobreza. Es decir, casi la mitad de las personas que cobran la renta de garantía de ingresos... ...una vez cobrada, siguen manteniéndose dentro de la pobreza. ¿no? Entonces es un, es un dato muy importante que demuestra... ...que bueno, pues a veces las rentas mínimas no consiguen su objetivo de sacar a la gente de la pobreza. Y esto eh, decía hace, un, hace poco un compañero que en Euskadi... Eh, no ha fallado, porque muchas veces se dice que la gestión de la renta de garantía de ingresos, la ANVID, etcétera, pero que en Euskadi no ha fallado la gestión de una renta mínima garantizada o de la RGI, sino que lo que ha fallado es el modelo en sí. Y eso, bueno, pues eh, mucha gente ha llegado a la conclusión de que estos modelos de rentas mínimas garantizadas contienen errores estructurales desde el inicio. ¿no? Eh, habitualmente, cuando se habla de los errores estructurales de, de las rentas mínimas garantizadas, se suele hablar de... Bueno, ¿Cómo se redistribuye el dinero? No? Si es mejor redistribuirlo a, a través de sistemas condicionados, a, a prestaciones condicionadas o a través de prestaciones eh, universales. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, dos investigadores bastante famosos eh, concluyeron en uno de sus estudios que las prestaciones focalizadas, las prestaciones condicionadas a ciertos colectivos pues tienen una probabilidad menor de redistribuir la riqueza. Es decir, concluyeron que una prestación universal suele redistribuir la riqueza de las rentas altas a las rentas bajas eh, de manera más eficiente. ¿no? Y ellos le llamaron la paradoja de la redistribución. Eh, entonces, es verdad que se ha hablado mucho de cómo se redistribuye el dinero, que es lo más eficiente, pero no se suele hablar tan, tan habitualmente de qué errores estructurales tienen las rentas mínimas garantizadas, ¿no? de, cómo, de, qué, o de qué manera se, se, se utilizan, se condicionan y se les pone eh, bueno, pues, límites, se les pone corsés a esos, a esos programas. ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son los errores estructurales más grandes de estas rentas mínimas garantizadas? En suma, más o menos son cinco así bastante, bastante potentes. El primero de ellos serían eh, las limitaciones presupuestarias, eh, y bueno, es innegable que uno de los mayores problemas de los subsidios condicionados eh, pues es la, la limitación y también, sobre todo, la inestabilidad presupuestaria que se les adjudica. ¿no? Porque en general pues, se presupuesta una cantidad bastante escasa de dinero teniendo en cuenta toda la población o todos los potenciales eh, beneficiarios que puedan acceder a, a dichos programas. ¿no? Y además hay que decir que este dinero que se presupuesta no suele ser fijo en el tiempo sino que los gobiernos de distinto color pues, van cambiándolo a su antojo, eh, o a su antojo como mejor les convenga, eh, cada vez que están eh, gobernando. ¿no? Y un caso claro también puede ser la crisis. Se ve como pues, a raíz de eh, bueno, las presiones de re para reducir el déficit público, como ha habido recortes en, casi to bueno, en todas las prestaciones eh, condicionadas, en todas las rentas mínimas garantizadas a nivel europeo. El segundo error suele ser un unos error de cobertura, que se le llama, y suele ser que, como decía antes, la cobertura, el espacio que abarca las rentas mínimas garantizadas, suele ser insuficiente, por una parte debido a las limitaciones presupuestarias y, por otra parte, al cada vez más alto grado de condicionalidad que se pone a estas prestaciones. ¿no? Eh, eso quiere decir, se veía en el caso de Euskadi, como una parte muy grande de la población en riesgo de pobreza o exclusión social pues no accede a ese sistema, ¿no? Eh, en Europa, por ejemplo, pues dependiendo del país, varía entre un 20% y un 60% la ciudadanía que podría acceder a esos sistemas y que, sin embargo, por las distintas condiciones pues no acceden. ¿no? Como ejemplo, pues Alemania alrededor de un 50%, Holanda entre un 53% y un 63% y, como decía Euskadi, pues entre un 30% y un 35% suele estar. Eh, el tercero de los problemas es la estigmatización que causan estas rentas mínimas garantizadas. Y bueno, porque bueno, a los ojos de gran parte de la sociedad, pues ser pobre o estar en situación de pobreza constituye un tipo de desviación social. Y bueno, pues eso suele ser así porque en el imaginario colectivo pues, se ha asentado la creencia de que salir de la pobreza pues, no solo es posible, sino que además es digno de elogio. ¿no? Y como consecuencia de esta creencia pues las personas que reciben asistencia pública o asistencia social durante la historia y ahora también se ve muy claro como eh, estableció el discurso también Maroto, por ejemplo ¿no? pues a lo largo de los años se les ha catalogado como personas vagas como personas carentes de ambición perezosa o moralmente débiles ¿no? al fin y al cabo se quiere poner ese estigma de personas perdedoras y de ahí pues que muchas veces para asocia asociado a estas a estos sistemas de rentas mínimas garantizadas, que se hable de un estigma social. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la focalización, la condicionalidad de estos subsidios pues suele ser socialmente divisiva entre, entre aquellas personas que dan y aquellas personas que reciben. Pero, además, eh, estos programas de rentas mínimas garantizadas pues suelen ser unos, un ejemplo muy claro del control invasivo que puede hacer la Administración ante las personas, ¿no? Porque es un control continuo desde el momento en que vas a solicitar la prestación y se hace un seguimiento para que se vea que vas cumpliendo todas las condiciones para poder seguir en el, en el programa. ¿no? Entonces las personas pues, tienen que desnudarse ante la Administración y prácticamente actuar como personas sumisas, suplicantes de una renta mínima eh, garantizada ante, ante el Estado. ¿no? El, el cuarto de los problemas o de los errores, serían los errores de costes administrativos eh, y esto es muy claro, pero el hecho de dirigir, de focalizar unas prestaciones a unos segmentos, en este caso al segmento más vulnerable de la sociedad, pues hace que de facto existan costes administrativos muy significativos, es decir, unos costes que conllevan, eh, bueno, pues a, a, al tener que hacer un seguimiento un control, etcétera, unos costes que al final conllevan un menor dinero eh, presupuestado que va a ir dirigido a paliar la pobreza. ¿no? Si un gobierno tiene 100 euros presupuestados y se gasta 15 euros en los costes administrativos, al final, para combatir la pobreza, solo van 85. Y el último problema, que, que es, uno, es bastante eh, grande, que, es, que la es la trampa de la pobreza, lo que en economía se llama trampa de la pobreza, que al fin y al cabo es que las rentas mínimas garantizadas son unas rentas no acumulativas, es decir, que no puedes tener otra renta eh, aparte de la renta mínima garantizada que, porque si no se te descontará eh, parte del, del dinero que, que ganes de, de la prestación que recibas del, del Estado hasta el umbral que fije dicho programa. ¿no? Eh, esto quiere decir que, por ejemplo, que los ingresos que una familia pueda tener por trabajos remunerados parciales, que no lleguen al tope del programa o al umbral que fije el programa, por ejemplo, pues eh, serán deducidos eh, parte de ese dinero de la, de la prestación que reciban ¿no? o también pasa pues con, con las prestaciones alimentarias eh, de alimentos de hijos e hijas tenía un ejemplo pero no me da tiempo por lo que me han pasado <risa> pero bueno entonces hemos visto que las rentas mismas garantizadas no han logrado su objetivo en ningún lugar del mundo eh, hasta la actualidad durante casi más de tres décadas eh, en la existencia y, bueno, es verdad, yo creo que la pobreza en sociedades ricas como la nuestra, donde hay dinero, pues es, es inadmisible porque solo es cuestión de voluntad política erradicarla, ¿no? Porque hay riqueza y solo hay que ver cómo la repartimos. Entonces, por eso, eh, bueno, pues creo que es necesario tomar medidas como una renta básica incondicional que garantice la existencia material y una libertad individual real y efectiva para toda la ciudadanía, ¿no? Por eso, además, bueno, pues hacen falta nuevas medidas para los nuevos tiempos en en la agenda política y me parece muy importante también res, eh, re, resaltar el, el derecho universal a la, a la protección frente a políticas como las actuales inspiradas en, en el asistencialismo ¿no? porque lo que realmente definen a estos programas de rentas mínimas garantizadas no es la cuantía, la duración, etcétera los requisitos, sino que establece eh, la introducción de, de, de la discrecionalidad ¿no? entonces creo que no es momento de poner límites a la protección, sino que es momento de tratar de universalizar y eh, bueno, pues, ofrecer un suelo digno a todas las personas. Pero es que además esta renta básica eh, incondicional pues, no cae en los errores típicos de las rentas mínimas garantizadas, ya que a través de un, una reforma fiscal pues, no caería en limitaciones presupuestarias, eh, como lo recibiría todo el mundo, no, no caería en los... En los errores de cobertura no estigmatizaría a las personas por, el mismo, eh, por lo mismo que, que antes porque lo recibe todo el mundo. No tendría costes de administrativos de control, seguimiento, etcétera, sino que el único coste sería hacer una transferencia mensual eh, a las personas. Y finalmente no caería en la trampa de la pobreza porque una renta básica te permite obtener beneficios eh, tanto de rentas de trabajo, etcétera, como cualquier otra renta, ya que no te va a ser quitada por la administración esa, ese, ese dinero como derecho de ciudadanía ¿no? y finalmente para acabar un poquito eh, renta básica y empleo que me queda muy poquito tiempo eh, a la hora de abordar renta básica y empleo yo creo que es muy importante también eh, desmentir un, un dogma establecido en la sociedad ¿no? que es la relación existente entre trabajo y empleo porque bueno, pues normalmente se suele confundir empleo con trabajo pero creo que hay que dejar claro que todo empleo es trabajo, pero que el trabajo es mucho más amplio que el empleo también. Porque dentro del término trabajo, aparte del trabajo remunerado, que sería el empleo, también existen los trabajos voluntarios o los trabajos domésticos y de cuidados. ¿no? A nivel mundial, en distintos países, pues se, se estima que el trabajo doméstico y de cuidados... Eh, suele ser eh, igual a entre un 60 y un 125% del Producto Interior Bruto. ¿no? Y en ese sentido, la renta básica incondicional también sería una forma de valorar y de dar visibilidad a todo ese trabajo que no es empleo, pero que sigue siendo trabajo. Y además también tendría un efecto positivo sobre las condiciones del empleo, ya que cuando tú tienes un suelo sobre el cual poder vivir, tienes tu existencia material garantizada, puedes decir que no a condiciones abusivas o deplorables por parte de, de cualquier empresario. ¿no? Y acabando, decir que bueno, pues hoy en día eh, gran parte o la mayoría de, de los derechos de la ciudadanía pasan por el empleo, pasan por el trabajo remunerado y también creo que hay que empezar a romper esa cuerda que ata a la subsistencia al empleo. Y por ello creo que hay que repensar los sistemas de protección social y que hay que garantizar como derecho de ciudadanía la existencia material a todas las personas. Y después también creo que, que es hora de garantizar un empleo pues, a, todas, a todas las personas que voluntariamente pues, quieran trabajar remuneradamente. Es que recasgo. Gracias, Julen. Eh, ahora tiene la palabra Rosa. Vale. Arrachal León, eh, mil disculpas por, por la tardanza. Cuesta llegar desde Bilbao a, a Alcha, especialmente a, a Alcha. Eh, bueno, creo que primero, antes de abordar el tema de los empleos verdes, creo que es importante eh, explicar un poco en el, el contexto en el que se, se, se asienta actualmente el debate del empleo, el debate del trabajo, el debate del futuro del empleo. Hemos tenido una crisis económica que se ha traducido en una destrucción casi masiva de empleo y nos encontramos ahora en una época de recuperación económica en la que se empieza a recuperar el empleo pero que nos encontramos con un fenómeno nuevo que no existía antes o existía minoritariamente que es el de la precariedad. Eh, trabajos que cada vez duran menos, trabajos que cada vez pagan menos, trabajos eh, que con contratos muy pequeños haces muchas horas y un mercado laboral con mucha incertidumbre. Entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Obviamente venimos de un modelo que se fundó tras la Segunda Guerra Mundial en el que el estado del bienestar, el crecimiento económico y el empleo y con ello el consumo estaban fuertemente ligados. Y eso es en lo que se basa nuestra sociedad, en las que permitió eh, una protección social tras la Segunda Guerra Mundial, permitió eh, que el consumo masivo, pues desde los electrodomésticos a coches, etc., pusieran en marcha la industria, eso permitió aumentar eh, el número de empleos y permitió, en cierto momento, pues, eh, que hubiera una calidad de vida, aparecer las clases medias, Bueno, toda la historia que conocemos, básicamente desde los años 50 hasta los años 70, que empezó a la crisis energética, desmantelarse el estado de bienestar con los primeros gobiernos neoliberales, pero claro, ¿dónde estamos en este momento? ¿Sigue siendo válido este triángulo en el que tengo que trabajar para consumir y tengo que trabajar para que se produzca, porque si no se produzca no tengo empleo? ¿Cómo afrontamos este triángulo en un contexto en el que las tasas de crecimiento no son las mismas ni serán las mismas que teníamos hace 30 años en Europa, ni siquiera hace 15, 20 años. Eh, ¿Cómo vamos a hacerlo en un mundo en que la crisis ecológica va a marcar los propios límites del crecimiento económico, los propios límites de la producción y los propios límites del consumo? Y cuando hablo de crisis económica, hablo por supuesto del cambio climático, pero hablo de otros muchos límites del planeta, eh, como es la capacidad de la Tierra de asumir o regenerar el aire, Regenerar el agua, el uso de los suelos, los, el pico del petróleo, pero el pico también de los minerales raros que ahora van a ser tan preciados con la digitalización, todos estos metales que necesitamos para los móviles, ordenadores, etc. Eh, ¿Cómo vamos eh, un momento en el que crecimiento y productividad no son capaces de asegurar ni calidad de vida ni bienestar para la ciudadanía? Eso se ha roto, ya no es así. Eh, un modelo de trabajo, de empleo, que se basaba, que era un modelo estándar que se basaba en jornada completa, un empleo, un trabajo que se realizaba fuera de casa y en unos horarios muy concretos, eh, desdeñando todo el trabajo que se hacía eh, de puertas para dentro de la casa, normalmente por la mujer, el famoso trabajo de cuidados, y sin el cual eh, el sistema colapsaría, porque alguien tiene que criar, alimentar, vestir a todos los obreros que tradicionalmente producían en, en las industrias. Obviamente, esta, esta imagen ya no, ya, ya no es nuestra. El, en el siglo XXI esta imagen no nos vale. Pero, además, si este modelo sirvió en su momento para apuntalar, para consolidar el estado de bienestar y los estados del bienestar en Europa están siendo desmantelados, ¿para qué sirve este modelo de trabajo, producción y consumo a día de hoy? ¿Para qué sirve si no sirve para garantizar los derechos mediante la protección, para la, la protección social? Y, por último, hay una ruptura muy clara, que sí había en el pasado, entre capital y trabajo. A día de hoy, la economía real, los trabajos de verdad, es una parte muy pequeña de la economía, mientras la economía financiera, la economía especulativa, es la que genera la riqueza económica que queda en muy pocas manos. Si a esto le sumamos, además, que la centralidad del trabajo es lo que ha articulado nuestras sociedades desde la, la, eh, el reconocimiento de los derechos, las prestaciones, salvo ahora que empiezan a aparecer las rentas mínimas o la renta eh, básica que ha cuestionado esta centralidad del trabajo, eh, antes los subsidios eran si habías trabajado, ¿no? la, la prestación por desempleo, la jubilación, depende de lo que hayas trabajado. Eh, además, con las, y tu posición social en general, tu reconocimiento social, tu prestigio, es en función del trabajo que realices. Entonces, nuestra sociedad está articulada en torno al, al, al, empleo, al trabajo, no, el empleo, al trabajo, pero bueno, ¿qué es lo que hoy diríamos empleo? Entonces, en un contexto que, aun habiendo crecimiento muy poco, hay precariedad, asumimos que no vamos a tener las mismas tasas de crecimiento, ¿qué nos toca hacer con el empleo? Pues obviamente, yo creo que tenemos que repensar el modelo y cómo podemos tener prosperidad sin crecimiento económico, eso lo primero. ¿Cómo tenemos que transformar el empleo para que el empleo sea accesible, sea de calidad y permita a las personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, su fuerza del trabajo en términos marxistas, puedan tener una vida digna y cómo adaptamos todo esto a los límites del planeta que ya estamos sobrepasando y que a la vez no solo no sobrepasemos los límites, sino cómo frenamos la crisis, climatic, eh, crisis ecológica, especialmente el cambio climático, a la que en este momento estamos viviendo. El futuro del empleo, ¿qué empleo? ¿No? Creo que ese sería el debate que tenemos que tener. Está claro que todos los partidos siempre prometen empleo, además al kilo, dos millones de empleos, tres millones de empleos, pero nadie se cuestiona qué tipos de empleo, ni qué impacto social van a tener, ni qué calidad van a tener, ni qué impacto ambiental. El caso es empleo, trabajos. Y los empleos tienen tres dimensiones, la dimensión económica, que es la que generalmente se habla, pero tienen una dimensión social, qué beneficio tienen ese trabajo para la sociedad, y lo vemos muy claro con el trabajo de cuidados, que no generan una riqueza económica, por lo menos reconocida, pero tienen un valor social innegable, y que, eh, qué relación tienen, qué impacto tienen con el medio ambiente, porque no hay empleos en un planeta muerto. A este momento yo creo que deberíamos tenerlo claro. Y estos tres criterios, que deberían ser idealmente los que valorásemos a la hora de generar empleo, pues simplemente se queda en lo, en lo económico, en qué valor económico, qué riqueza eh, genero, eh, pues porque efectivamente la gente también tiene que vivir de algo y la, la relación económica es tanto del que trabaja, del que pone su fuerza de trabajo, como del, del empleador. En mi, a mi juicio hay cuatro retos fundamentales a los que se enfrenta el mercado laboral en 2019, podríamos decir en el siglo XXI, porque creo que son retos que van para décadas. Uno, y creo que es el del que el más se está hablando ahora mismo, es la digitalización, cómo la automatización de procesos, la robotización, etcétera, va a destruir empleo. Eso es uno de los retos. El siguiente es la descarbonización, cómo vamos a llegar a 2050 eh, reduciendo drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, cómo vamos a dejar de depender del petróleo, del gas, eh, del carbón… Eh, que es una oportunidad, es una oportunidad económica, es una oportunidad de transformación, de hacer nuestras vidas mejores, de hacer nuestras ciudades más sanas, de crear otro tipo de empleo, pero esta transformación obviamente supone hacer cambios en nuestro modelo, hay que hacer una transición y ahí hacemos mucho hincapié en que la transición tiene que ser justa, que no puede dejar a nadie atrás y que tiene que acompañar a todos los colectivos, sectores que se vean afectados por este cambio para que tengan su oportunidad ahí. Pero también otro de los retos son las crisis laborales que se van a derivar de las crisis climáticas. Todos aquellos sectores que dependen directamente del clima o que están vinculados a, a, digamos, a la tierra, eh, pues ahí vamos a tener destrucción de empleo. Por ejemplo, sector primario. En España posiblemente eh, la agricultura. Me da igual. La oliva en Andalucía, las naranjas en Valencia, la vid en La Rioja, la marisquería en Galicia. Van a sufrir eh, por no hablar del sector turístico. Eh, si estamos hablando que Andalucía tendrá el clima de Marruecos en 20-30 años, pues el sector turístico en Andalucía se resentirá y no se podrán pasar los veranos en Andalucía. Es decir, vamos a tener también destrucción de empleo derivado del propio cambio climático. Y por último, el cuarto reto es la propia precariedad, ese modelo de empleo de relaciones laborales basado en la explotación laboral que hasta hace 20 años, por decir algo, veíamos en los países empobrecidos, lejanos, en Asia, en América Latina, pero que hoy es parte de nuestra realidad cotidiana y está, ha llegado aquí para quedarse, salvo que seamos capaces desde nuestros estados de regular y establecer un nuevo marco de relaciones. En este contexto, para mí, los empleos verdes es lo que da respuesta a estos retos. Da respuesta, eh, pues, ¿por qué? Primero, son parte... Eh, imprescindible de ese proceso, de esa transición ecológica que tiene que hacer la economía, su apuesta, si lo hacemos bien, ordenadamente, pueden amortiguar esa pérdida de trabajos que se va a dar con la digitalización y, sobre todo, porque un empleo verde se basa en que es un empleo digno, es un empleo seguro y es un empleo de calidad. Cuando se empezó a hablar de los empleos verdes, hace 10 años más o menos, eh, o yo lo que recuerdo fue en, en 2014, 2015, eh, se ha hablado un poco de los empleos verdes como una isla, ¿no? la oportunidad, un nicho de empleo que son los, los empleos verdes pero han pasado muchas cosas desde entonces están los acuerdos de París, ese objetivo que nos ha, se ha marcado el mundo de reducir el cambio climático a 2050 dejar de emitir CO2 se ha acelerado la transición energética y ha llegado todos estos cambios tecnológicos tan rápido con lo cual el mundo en el que nacieron los empleos verdes ya no es el mismo y nos obliga a ir más rápido y no simplemente que los empleos verdes sean una pata más de las herramientas económicas o de las herramientas de promoción económica que pueden tener las instituciones, sino que básicamente es la única hoja de ruta que a día de hoy tenemos como sociedad si queremos cumplir los objetivos climáticos, si queremos hacer frente a estos retos, como decíamos al principio, un mundo, una prosperidad sin crecimiento, pues porque no solo porque la economía no crece, sino porque los propios límites físicos del planeta no nos van a permitir ese crecimiento económico que tradicionalmente exigen nuestras economías para crear empleo. ¿Cómo definimos empleo verde? Y cojo la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que es lo suficientemente general, pero empieza a quedarse para mi gusto un poco, un poco rígida. ¿no? ¿Qué viene a ser? Es cualquier empleo que preserva y restaura el medio ambiente bien en sectores tradicionales, como sea la manufactura o sea la construcción, o en nuevos, como puede ser el energético. Esto que incluye pues cualquier trabajo eh, que aumente la eficiencia de materias primas o de energía, que reduzca las emisiones de CO2, de renovables o cambio en la movilidad, que reduzca la producción de residuos o de contaminación, cualquier trabajo que ayude a mantener el equilibrio de los ecosistemas o cualquier empleo que se genere como consecuencia de la adaptación al cambio climático. En global, yo los distinguiría en tres tipos de empleos. Uno, todos los relacionados con la energía, el la la paso a las renovables, eh, la movilidad también, todo el cambio del vehículo eléctrico, eficiencia energética, eh, en fin, todo lo que hablamos de transición energética, que es un debate que lleva unos años vivos y que va a seguir vivo eh, otros más. Otro segundo gran grupo que para mí sería la transición ecológica del modelo productivo y ahí incluyo eh, la agroecología, incluyo todas las transformaciones que necesita nuestra industria eh, para contaminar menos, para usar menos energía, para producir de otra manera todo tipo de industria, cómo reducir los residuos, es decir, todo ese cambio, todo lo que ahora mismo producimos como sociedad, cómo lo hacemos de una manera más eficiente y ya no de una manera neutral respecto a las emisiones de dióxido de carbono o materiales, sino además aportando y regenerando. Y por último, eh, los empleos relacionados con las personas. Porque si hablamos de que lo que queremos es eh, incrementar la calidad de vida de las personas, pues pongamos empleo que efectivamente la mejora. Estoy hablando de eh, apostar por servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia si realmente hay una apuesta institucional por empleos eh, para las personas, ahí hay un importante, eh, digamos, nicho de empleo a la hora de crecimiento, son empleos mmm, poco intensivos en energías, en materias primas, ¿por qué no apostar por ese tipo de empleos? Los empleos, tanto los empleos relacionados con las personas como los empleos verdes, tienen dos características. Bueno, una, sobre todo, que están ligados al territorio. Son empleos que se tienen que hacer in situ, tu transformación industrial lo tienes que hacer en tu fábrica. Eh, la transformación en energías renovables, tanto la remodelación de edificios como instalar pa eh, paredes solares, lo tienes que hacer aquí. Eh, cuidar a las personas lo tienes que hacer aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden deslocalizar. Son empleos que no se pueden llevar a China, son empleos que no se pueden llevar a otros países. Con lo cual, uno de los temores, una de las cuestiones que ha generado bolsas de pobreza, de desigualdad, de precariedad, que ha desindustrializado territorios enteros, estaría solventado con este tipo de empleo. Bueno, por ir avanzando, ¿cuántos empleos verdes se podrían crear si hacemos realmente una apuesta por la transición ecológica, si desde las instituciones eh, hay programas que apuestan por la, por la transición energética, por la transformación industrial? La Organización Mundial del Trabajo estima eh, en un horizonte a 2030, con una apuesta fuerte, se crearían hasta 24 millones de empleos en Europa. Eh, los últimos datos, bueno, uno de los cálculos que he podido encontrar como más fiable, eh, que viene de 2010, 2012 más o menos, era que en 2020, con una apuesta seria por la transición ecológica, se hubieran creado un millón de empleos. Eh, en un estudio que hizo la Fundación Manu Robles, para Euskadi daban 90.000 empleos. O sea, hay mucha capacidad, pero efectivamente todo el mundo tiene que empujar hacia la creación, hacia facilitar con fiscalidad, con regulación, etcétera, este tipo de, de empleos. ¿Es lo mismo para todos los sitios? ¿En todos los lugares vamos a crear el mismo tipo de empleos? Evidentemente no. Son estrategias que deben eh, adaptarse a cada territorio, a cada comarca y que cada uno tendrá un nicho. ¿Cuál veo yo que son los nichos? O sea, que en Euskadi, por ejemplo, evidentemente Euskadi tiene una asignatura pendiente que es la transformación industrial. Una industria que además no es que solo la tengamos que hacer menos contaminante, es que solo modernizándola en términos ecológicos nos va a permitir que esa industria siga aquí. Y el caso más claro que hemos visto, por ejemplo, hace dos años es el de las acerías. Como cerró la acería de Zumárraga, como la de Sestao se salvó por los pelos porque en ese momento era la que era energéticamente más eficiente y usaba menos materias primas. Energía renovable es otra gran asignatura pendiente de Euskadi en la que hay un campo de desarrollo enorme. Ahora que estamos viendo con, con, la, con, con la plaga de los pinos, una política forestal con responsabilidad generaría igualmente eh, empleo, que tiene mucho que ver, que sería empleo verde. O, por supuesto, con el tema de los residuos, y lo sabéis bien aquí en Guipúzcoa, que una buena política de reducción de, recurso, de residuos, pues eh, con todo el, el dinero que se, que se está o se quiere invertir la incineradora, pues se podría crear mucho empleo de otro tipo. Por ir terminando, eh, los empleos verdes necesitan realmente un impulso de transformación del modelo económico productivo con todas las herramientas que las instituciones tienen a su alcance. Necesitan formación, necesitan planificación, necesitan herramientas, como digo, para que la transición sea justa. Todas estas transformaciones industriales de las que estamos hablando hay que acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que acompañar a las comarcas que más... Eh, tienen que perder porque están su economía local y el caso de, por ejemplo, Asturias o León con las minas y las térmicas es muy claro, cuantitativamente son pocos empleos, pero son zonas que dependen eh, muy estrechamente o únicamente o en un alto grado de estos empleos y también hay que tener, hacer la transición ecológica con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se da principalmente en sectores que de por sí son muy masculinos. Si sí que estamos hablando que los empleos verdes son una oportunidad para emplear a las personas, que son una oportunidad para acabar con la precariedad, no podemos dejar a las mujeres fuera de estos sectores. Por lo tanto, hay que hacerla con perspectiva de género y que la transición ecológica no perpetúe la desigualdad de género, sino que esa nueva economía que queremos hacer, ese nuevo modelo productivo, integre desde ya y en igualdad a las mujeres. Y para concluir, yo me quedaría con el siguiente mensaje. Los empleos verdes no son o no deberían ser una herramienta de maquillaje verde de las políticas institucionales, sino que tendrían que ser el hilo conductor que nos permita transformar el modelo económico y productivo para, digamos, construir o poner las bases para una economía que asegure las necesidades de todas las personas, pero siempre dentro de los límites del planeta. Porque ese es el único camino, a día de hoy, uno para la supervivencia de la humanidad y yo creo realmente también para crear unas sociedades más justas en cuanto a derechos, pero también más responsables con el presente y con el futuro de nuestro planeta. Gracias. Mira, es que Rosa, ahora damos la palabra a Eduardo. Ay, marcado, todo mío. Pues muchísimas gracias por la presentación y por supuesto también por la invitación a participar en un acto de estas características que yo creo que es tan interesante y tan enriquecedor, así que como tengo una alegría y un honor que me hayáis invitado y yo encantado de estar aquí con vosotros y vosotras y espero que el debate posterior pues sea lo más enriquecedor posible. Por supuesto también muchísimas gracias Julen y Rosa por vuestras exposiciones porque además me pienso apoyar en ellas y así me me ha, ...tendré al límite de tiempo con más, con más solvencia, ¿no? Eh, por ir directamente al grano, yo mmm, pretendo hacer en, este, en esta breve exposición... Eh, ...una mmm, breve mención al diagnóstico que yo utilizo para acercarme a los problemas... ...de desempleo y de precariedad, porque me parece importante partir del diagnóstico... ...para luego, eso sí, eh, proponer alternativas o algún tipo de política económica ya más concreta, ¿no? Eh, que En este caso hablaré de una que se conoce como trabajo garantizado en nuestro territorio pero que en el mundo anglosajón se conoce como job guarantee y que por cierto ahora está muy de moda en Estados Unidos porque lo está proponiendo eh, una congresista demócrata que se ha hecho bastante famosa y conocida sobre todo en los medios que es Alexandria Ocasio-Cortez y que eh, tiene también pues, algunos visos, por supuesto parecidos a lo que se ha comentado aquí, pero también con una filosofía particular. ¿no? Yendo y aterrizando en ese diagnóstico al que yo me refería, pues eh, tengo que hablar de por qué desde mi punto de vista hoy día hay unas tasas de desempleo estructuralmente altas en nuestro país, en nuestro estado, porque no es lo que ocurre en otros sitios. ¿no? O sea, nosotros desde esta perspectiva de nuestro territorio eh, acabamos pensando que eh, las tasas de desempleo estructuralmente altas ocurren en todo el planeta. ...cuando en realidad no es así. Y tendemos desgraciadamente a asociar que hay una elevada tendencia al desempleo... ...a un aumento del desempleo con la robotización y mecanización... ...de los procesos productivos, porque es también algo bastante intuitivo. ¿no? Todos conocemos espacios productivos en los que se ha incorporado maquinaria... ...se ha incorporado la instalación de un robot o una máquina bastante productiva... ...y al mismo tiempo se ha despedido a los trabajadores. Eso es muy intuitivo, pero está dejando de lado otros potenciales... ...que tiene precisamente la incorporación de tecnología tan avanzada... ...en nuestros procesos productivos. Y a esto me refiero, que en un sitio se acaba destruyendo empleo... ...pero te permite generar empleos de muy diversas eh, características... ...y de muy distintas características al que se destruye... ...en otros nichos y en otros espacios económicos. ¿no? Y por mm, presentaros un ejemplo que me parece que es bastante... ...representativo y simbólico de lo que estoy diciendo que sería más bien haceros una pregunta, ¿eh? ¿os habéis preguntado cuáles son los países en los que más robots hay por persona o por trabajador? Porque son Japón, Singapur, Corea del Sur y Alemania, con muchísima diferencia del resto que luego están Suecia, eh, Estados Unidos incluso China últimamente. En todos esos países que yo acabo de citar hay pleno empleo o se está muy cerca de él y estoy insistiendo en que hay una densidad de robots por trabajadores impresionantemente superior al del resto de los países esto nos está diciendo una cosa que es compatible tener economías altamente robotizadas con tasas de empleo bastante dignas como las de tasa de pleno empleo que se eh, considera que es a partir de un 3% sobre las personas que quieren trabajar no nos está diciendo directamente que por poner robots se vaya a crear empleo Ojo con eso. Lo que sí nos está diciendo es que es compatible. ¿Y de qué depende que la incorporación de robots pueda producir desempleo? Pues de una serie de factores que no tienen que ver con la robotización. Uno de ellos, lo ha mencionado Rosa, de forma muy tangencial, pero lo ha mencionado... Y es la deslocalización de los procesos productivos. Evidentemente, cuando las empresas de nuestro territorio se van a otros países a producir, no es porque allí haya robots. Lo que hay son personas que cobran menos, a las que se les paga menos, derechos medioambientales mucho más lazos, derechos del consumidor mucho más lazos, y entonces se aprovechan para obtener más beneficios. Pero no nos confundamos, no quiere decir que haya sido la robotización o la mecanización de los procesos productivos lo que ha provocado el desempleo. No. En este caso particular, un factor muy importante es que las empresas, para hacer más beneficios, se van a sitios donde pueden hacerlo pues pagando menos impuestos, menos salarios, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, no nos olvidemos de algo muy importante a la hora de hablar siempre de economía. ¿En qué sistema económico vivimos? En uno muy particular, que es el capitalismo, que viene considerado o viene caracterizado, mejor dicho, por una lógica de funcionamiento que depende de los beneficios empresariales. Si las empresas no tienen beneficio, todo va a ir bien y a los de abajo nos caerán migajas, pero nos caerán. Si no hay beneficios empresariales, entonces todo se obstaculiza, todo se detiene y, por lo tanto, hay paro, desempleo, precariedad, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros partimos de la premisa de que eso es incambiable o que no se puede modificar, entonces si entramos en dinámica de vamos a poner parches por aquí y por allá, pero no nos olvidemos de que hay una lógica de funcionamiento que viene derivada de un sistema económico muy particular, que es la que está provocando el desempleo. Especialmente en el Estado español, donde no se hizo una transición democrática ni económica y vemos que si tenemos una tasa de paro estructuralmente superada de países mucho más pobres que el nuestro, es por una cuestión sobre todo política, sobre todo política de oligopolio, de concentración del poder en el que los capitalistas españoles han aglutinado casi toda su eh, riqueza y, y en connivencia con los poderes públicos a través de corrupción legal e ilegal. ...que explica por qué tenemos unas tasas de paro estructuralmente superiores al resto... ...que como decía son muchos factores y no solo el que podríamos mencionar... ...que para mí no es ni siquiera significante o significativo... ...que sería el de la robotización ¿no? Una vez eso, hecho ese diagnóstico... Eh, ...el que desde mi punto de vista considero que el desempleo es un fenómeno... Mm, ...provocado por la lógica de un sistema económico muy particular... ...que ya veremos cómo lo transformamos pero vamos a saber al menos que está ahí... ...que viene provocado por esa deslocalización de las empresas empresa productivas... ...y que en cualquier caso la robotización que produce desempleo... ...es ni más ni menos una consecuencia de que decidan los capitalistas... A ...los empresarios qué se hace con los frutos de ese avance tecnológico... ...porque no es malo per se que haya un robot o una máquina... ...haciendo trabajo que antes hace un humano, eso es bueno... ...porque nosotros vamos a poder descansar... ...el problema está en que eh, si, el dueño, si el robot tiene un dueño y que lo suele tener, es un empresario privado, y dice, oye, pues lo que haga el robot para mí y ese trabajador que está ahí, que no, no sé ni quién es, pues fuera, a la calle. ¿no? Ese es el problema. Pero si ese robot de alguna forma lo colectivizáramos entre todos y dijéramos, oye, no los frutos de ese robot, de esa máquina... ...para todos y para todas y no solo para el dueño del robo Ahí la cosa cambiaría porque se repartiría el tiempo de trabajo... ...no sería necesario trabajar tanto, trabajaríamos muchísimas menos horas al día... ...y además los beneficios serían pues, sustancialmente mayores a los que se tenía antes. Y voy a hablar ahora, antes de pasar a la propuesta... ...de un, también una cuestión que aquí no se ha mencionado mucho... ...pero es relevante y tiene que ver, es, es totalmente transversal... ...a lo que estamos eh, comentando, y es el reparto del tiempo de trabajo acordáis que hace 20 años se llevaba la bandera de oye vamos a reducir la jornada de trabajo a 35 horas la laborales ¿dónde ha quedado eso? si hoy día estamos que parece que se nos ha olvidado desgraciadamente ¿no? porque evidentemente la derecha tiene mucho más poder y ha barrido del mapa esa propuesta y ya apenas sale pero por poner un ejemplo para que veáis lo poderoso y lo potente que es en términos de creación de empleo, de reparto, de creación de empleo, perdón, el reparto del tiempo de trabajo, sobre todo o al menos solo con la reducción de la jornada laboral. Si nosotros cogiésemos todas las horas de trabajo que hay hoy día en nuestro Estado español y las repartiésemos entre todos los trabajadores, tendríamos un número determinado de horas que sería lo que trabaja de media un español o una española. Si nosotros hiciésemos lo mismo en otros países pues tendríamos también lo que de media trabaja una persona empleada en Alemania o en Holanda, por poner dos ejemplos. Nosotros trabajamos de media muchísimo más que esos dos ejemplos que he puesto, el de Alemania y el de Holanda. Si nosotros dijésemos, oye, vamos a trabajar de media lo mismo que ellos, por lo tanto, todas las horas de más que hacemos por cada persona, se las vamos a dar a las personas desempleadas. Yo voy a trabajar lo mismo de media que un alemán, y entonces lo que sobra de horas se lo doy a una persona desempleada. ¿Sabéis? Ese ejercicio es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, ¿eh? ¿vale? Con, el, con los datos que son oficiales. ¿Sabéis qué ocurriría si hiciésemos eso para asemejarnos a lo que trabaja de media un trabajador alemán? Que nuestra tasa de paro se bajaría automáticamente al 3,5%. Desde un 15%, que está en la actualidad, a un 3,5%. Simplemente con el reparto del tiempo de trabajo reconocido y pagado. Ojo, el, el, el que se conoce como empleo. Si nosotros hiciésemos lo mismo para parecernos a un holandés, ¿qué ocurriría? Pues que necesitaríamos traer gente de otros países para poder repartir las horas de trabajo que nos sobran. ...es decir, tenemos un problema en el que hay horas extraordinarias... En el ...que aquí se trabaja muchísimo... ...también porque nuestra economía es mucho menos productiva... ...que la alemana y que la holandesa... ...pero en cualquier caso preocupémonos por eso... ...y no por una preocupación de hoy... Oh, que hay mucho desempleo vamos a poner tiritas... No. ...aquí hay que pensar siempre en el contexto... ...y por supuesto siempre acompañado de propuestas... ¿no? ...la que eh, paso a, a, a exponer aquí de forma sucinta... ...como decía, se conoce como trabajo garantizado... ...viene teorizada desde los años 80 del siglo pasado... ...y coge visos y características muy, muy particulares en función del territorio en el que se propone. ¿no? El trabajo garantizado que se propone en el Estado español no es mmm, ni mucho menos lo mismo... ...que el que propone la congresista demócrata que he comentado en los Estados Unidos. Pero la esencia es la misma y su bagaje intelectual y académico es el mismo. Y es muy sencillo de definir. El trabajo garantizado es que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiere que pueda trabajar. Además, reconocido ese derecho en la Constitución o en la Carta Magna, máxima que haya, para que si a ti el Estado no te ha garantizado ese puesto de trabajo, incluso puedas ir a denunciarlo en los tribunales, porque es un derecho reconocido en la Constitución como el que hoy podría ser la defensa del honor, si a mí alguien me ofende, yo puedo recurrir a los tribunales pues con esto sería lo mismo si el Estado no ha sido capaz de garantizarme un puesto de trabajo que me merezco simplemente por haber nacido y por ser parte de la comunidad en el que ya cuando he nacido se lo han repartido todos entonces tengo derecho a denunciarlo fijaos que es sencillo de definir pero mmm, bastante Ambicioso. ¿no? Es una propuesta que, sobre todo desde nuestro Estado, insisto en eso, en otros países en los que hay a lo mejor un 5% de desempleo, dice, oye, pues esto no parece tan complicado. Por eso en Estados Unidos tiene mucho más potencia, o en el Reino Unido, o en Australia, que es donde más potencia tiene esta. Eh, propuesta, ¿no? En España, pues me acuerdo que en el, en el año 2015, pues Izquierda Unida, Unidad Popular, lo presentó a las elecciones y cuando Alberto Garzón estaba, que yo lo conozco muy bien, como podéis imaginar, cuando estaba en la sexta noche y empezó a hablar de eso, de trabajo garantizado para crear bueno, pues a la gente le sonaba chino, evidentemente, porque además suponía unas condiciones de superación y de, y de utopía bastante importantes. Pero fijaos que si nosotros partimos de esa consideración y nos hiciéramos las preguntas de siempre, que suelen ser dos, oye, ¿esto cómo se paga? Porque si va a ser el Estado el que va a garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo, pues mmm, tiene que sacar dinero de algún sitio. Y luego la segunda pregunta, muy importante a lo que se estaba comentando aquí, ¿De verdad tenemos actividades suficientes, que sean útiles, ecológicas o socialmente útiles, para poner a todo el mundo que hoy día quiere trabajar, a trabajar? Porque para poner a una persona a pintar la pared una y otra vez, para eso no ponemos a la gente a trabajar. ¿no? Esas dos preguntas son las que suelen surgir. Pues la primera se contesta de una forma muy sencilla. Sería, oye, quita el coste que hoy día tiene sufrir unas tasas de desempleo tan elevadas. Porque no solo estamos hablando de prestaciones por desempleo. Miles de millones de euros que nos gastamos en darle dinero a una persona para ver si logra encontrar un puesto de trabajo que no existe. Porque en nuestro sistema económico capitalista los que crean el empleo son los capitalistas y si no ven que vayan a obtener beneficios no lo hacen. Que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestras políticas de formación de empleo son absurdas. Porque lo que hacemos es darle dinero a la gente para que se forme a ver si encuentra un puesto de trabajo. Yo pongo el ejemplo que creo que se ve muy bien con, con un espacio como este si aquí hay 100 sillas y nosotros somos 120 personas y nos dicen venga a entrar y sentados va a haber 20 personas que se queden de pie luego los economistas estos que hoy día son muy famosos convencional incluso premio nobel diría bueno, ¿cómo se soluciona esto? sacamos a las 120 personas le damos formación a esos 20 y entonces los volvemos a meter todos a la misma sala a lo mejor algunos de los 20 se han formado más y han conseguido una silla pero siguen quedándose fuera 20. Porque lo importante no es que le demos formación a los desempleados, a los que estén fuera, sino que aquí haya masillas y por eso hay que crear empleo. Si no lo hace el sector privado, lo tiene que hacer el sector público, que es ahí el trabajo garantizado. es el sector público va a llegar allí donde no llega el sector privado y va a competir con él, como intentaré decir en, los, en, los, en la última parte de mi exposición. Eh, claro, si partimos de esta premisa, eh, decimos, oye, pues el coste no es tan elevado. Tenemos que quitar todos los costes de, des de prestación por desempleo, subsidio, incluso renta mínima que hay por ahí en la que se da a personas que no han podido encontrar un trabajo, muchas ayudas familiares de este tipo, pero no solo eso, también eh, todo el coste que supone nuestro sistema penitenciario, la atención psicológica, todo lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad por delincuencia de personas que han vivido en familia y en barrios desestructurados por culpa de tasas elevadas de desempleo, todos esos costes los iríamos reduciendo si tuviésemos una sociedad mucho más sana con tasa de desempleo que la gente tiene garantizado un nivel de vida, es capaz de participar socialmente, adquirir conocimiento, participar, sentirse útil, todo eso es muy importante porque la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, sino la incapacidad de sentirte útil con tu entorno, de participar en la vida política, la vida pública, aprender conocimiento etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos ese cálculo, ya os digo yo que eh, no llega ni al 5% del PIB en la economía con más tasa de paro que hay hoy día, que es la española, en nuestro entorno europeo, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Mucho menos de lo que ya nos hemos gastado en rescatar a las entidades bancarias. Solo por poner un ejemplo, puedo hincharme de poner aquí ejemplos de las ayudas fiscales a la iglesia, de gasto militar puedo hablar de la corrupción política por administración pública, eh, por licitaciones, etcétera, etcétera. Pueda hablar incluso de lo que perdemos de dinero en financiar planes privados de pensiones. Pero dejémoslo ahí. El dinero no es lo importante. Y por otro lado, y con esto voy pasando a la parte final de mi exposición, estaría, oye, ¿y cómo vamos a crear tantos puestos de trabajo si hoy día, pues bueno, pues no hay tantas cosas que hacer, ya las estamos haciendo casi todas. Y ahí es donde me voy a apoyar en lo que... Hablaba Rosa, tenemos que cambiarnos las gafas. Si utilizamos las gafas de decir, oye, el empleo solo lo crean los capitalistas en función de los beneficios que van a obtener, pues evidentemente vamos a tener desempleo, porque a ellos no les sale rentable ponerse ahora a cuidar los espacios ecológicos. No les sale rentable y no lo van a hacer. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado y decir, oye, que esto a lo mejor no es rentable para un empresario privado, pero sí si para el planeta, sí si para el bienestar de nuestras futuras generaciones, así que vamos a dedicar tiempo, dinero y vamos a crear empleo en eso. No solo en lo verde, que muy bien lo ha explicado Rosa, sino también en cuestiones sociales, que también ha hecho mención en ello. ¿Cuánto es, eh, empleo podemos crear en la sanidad y en la educación? ¿Cuándo no pueden decir que sobran profesores, o sobran médicos, o sobran eh, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera? No va a sobrar nunca si hay necesidades que cubrir para reducir las listas de espera, eh, la atención sanitaria, para que en las escuelas, en vez de que haya 40 chicos, haya 20 porque así la calidad de la educación mejora, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nos pueden decir que eh, sobran profesores o profesionales de la salud? No nos pueden decir eso nunca, pero no solo ahí. ...en servicios públicos muy reconocidos... ...sino también en lo que tiene que ver... ...con los espacios públicos de oye, nuestras ciudades... ...también tenemos que reformarlas... ...rehabilitarlas... ...y lograr que haya movilidad por todos los sitios... personas que se desplacen en silla de ruedas... ...que los ancianos puedan eh, acceder a su vivienda... ...en un tercer piso sin necesidad de subir escalera. ...todo eso requiere muchísimo trabajo humano... ...que permite la creación de puestos de trabajo... ...y voy más allá, incluso también... Lo que tiene que ver con actividades recreativas, de ocio, culturales, que no se nos olvide, eso es también economía. Nosotros no solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de la inclemencia del tiempo, también somos animales que queremos reír, ser felices, aprender, compartir nuestra alegría con nuestros prójimos y todo eso debe ser también economía y donde haya necesidades, ahí hay creación de puestos de trabajo. Y todo lo que tiene que ver con espectáculos musicales, culturales, de todo tipo, recreativo, de ocio, imagina si hay ahí necesidades, si es que son ilimitadas, pues si nos queremos reír, divertir y aprender durante las 24 horas del día, necesitamos mucha más gente en nuestro mundo para poder atender a esas necesidades. Y acabo con una ventaja que no tiene que ver con creación de puestos de trabajo, sino con por supuesto, por, lo que esto, por todo lo que estoy diciendo ya no se nos antoja tan utópico la, la llegada al pleno empleo sino que incluso se nos antojaría incluso un poco eh, fácil sino que también hay una ventaja muy importante que tiene que ver con el combate a la precariedad y con esto termino si nosotros, como está hoy día sobre la mesa, proponemos un trabajo garantizado de 1000 euros mensuales con 35 horas semanales por cierto, en actividades de las que ya he mencionado ¿Qué pasaría en el sector privado? Pues que toda aquella persona que trabajara por menos de mil euros en esas condiciones, no solo salariales sino laborales, diría a su empleador Oye, a mí o me mejoran mis condiciones laborales hasta esa cantidad y esas condiciones laborales que me ofrece siempre el Estado por obligación legal o me voy al trabajo garantizado del Estado, porque siempre tengo esa posibilidad. Entonces fijaos el poder de negociación tan bestial que tendrías en ese contexto en el que obviamente por esa misma explicación no puedes poner dos mil euros en un trabajo garantizado tendrás que empezar por lo que te parezca que sea un salario mínimo, decente, para cubrir las necesidades básicas y quizás un poquito más. Pero no puedes poner 2.000 euros mensuales porque por debajo de ahí queda casi todo el sector privado y el objetivo no es destruir el sector privado, sino mejorar las condiciones laborales. Si nosotros consideramos que un salario mínimo, pues eh, como decía, digno es 900, mil euros, lo ponemos y no sería como hoy día ocurre que se escribe en la ley. Ponen ahí 900 euros mensuales y luego ya sabemos lo que ocurre en los espacios privados. Empresarios que se lo pasan por el forro porque ya hacen, cometen fraude laboral y no respetan eso. Si tú haces un trabajo garantizado así, es escribir el salario mínimo en la realidad. Porque toda persona que trabaje por menos le va a decir a su empleador o me lo mejoras o me voy. Y como el empleador necesita que esa actividad se realice, que luego no están los economistas de siempre diciendo, no, es que si los salarios son muy elevados, lo van a despedir. No, perdona, necesita una persona que esté trabajando. Así que no le va a quedar más remedio que aumentar el salario hasta ese nivel. ¿no? Termino con la, con la conclusión que, que venía también comentando al principio. no. Una propuesta económica muy estudiada, que no es la panacea ni mucho menos, es una más que hay que incorporar conjuntamente con lo que se ha expuesto en esta mesa. Ni, ni que decir tiene que es perfectamente compatible. Y, y sí si añadiría lo siguiente, que ya lo he comentado, es no perdamos de vista el contexto, no nos dejamos llevar por... Eh, escenarios eh, un poco ilusorios en los que nos están diciendo una y otra vez que, el de, que la robotización nos está quitando el desempleo y estamos abocados a un futuro en el que la gente va a estar parada sin tra trabajo por hacer y como bien decía Rosa con ese desafío climático y ecológico que tenemos por delante y más allá con lo que estoy diciendo de Oye, vamos a mejorar nuestras condiciones de bienestar ¿cómo nos van a poder decir que estamos condenados a quedarnos de brazos cruzados con la cantidad de necesidades ecológicas y sociales que hay por cubrir? Así que tengámoslo en cuenta a la hora de proponer alternativas para mejorar el bienestar, incrementar el empleo y combatir también la precariedad. Nada más. Muchísimas gracias.